El trato, realmente, el trato que el fiscal le da a los testigos en contra del grupo Aval y del grupo de él es un trato completamente mafioso. El mismo trato que le da a sus enemigos en la oficina de Envigado, por ejemplo. El fiscal general, primero, no es una persona preparada para ese cargo. Eh, luego, es un tipo lleno de conflicto de intereses, porque este no es el único. Y ya en el tiempo que lleva aprobado completamente su mala fe y su, su, su mala índole. En Perú por muchísimo menos se fue el fiscal, también relacionado con este caso. Pero no solamente debe irse, debe irse para la cárcel. Tiene que, desgraciadamente en Colombia el fiscal no tiene Dios ni ley, sino tiene la, el prostíbulo ese de la Comisión de, de Acusaciones, que en 60 años nunca ha acusado ni ha investigado a nadie. Yo no creo que vaya a pasar nada, o sea, este señor no va a renunciar por la primera marcha, pero yo creo que sí va a tener que, que, que irse porque es que no tiene rango de maniobra, no tiene autoridad moral de ninguna especie. Y eso lo sabe, ya se da cuenta de eso la fiscalía toda y el sistema judicial colombiano y la, el país sabe eso, ¿no? Entonces, pues el daño, la permanencia es lo único que hace es causarle un inmenso daño al país.